Eh, la, la respuesta rápida es de que hasta ahorita sabemos que estamos hechos de quarks y de electrones y eso a lo mejor no significa mucho, tendrías que quedarte en mi charla para ver los detalles. Una pregunta a, o una respuesta más eh, general y, y creo más familiar es de que, por ejemplo, estamos hechos de átomos. Pero más bien quisiera decirte qué quiero decir con la pregunta de, de que estamos hechos. No me refiero exclusivamente a los seres humanos. Voy a hablar de la física de partículas, que es el área de la ciencia, en particular de la física, valga la redundancia, eh, que trata de explicar de qué está hecho todo, todo, todo, todo en el universo, lo que sea, lo que nos encontremos, obviamente incluyendo a los seres humanos. Y les quiero platicar la saga que se ha desarrollado en los últimos 100 años, eh, que, nos, que nos ha llevado a descubrir lo que sabemos hasta hoy, tratando de resolver esa pregunta. Entonces, esa es la idea. ¿Por qué es importante ahorita o por qué este tema ahorita? Porque es de bastante actualidad. Resulta que el, el año pasado eh, se ganó el premio Nobel eh, François Engler y Peter Higgs por haber postulado hace 40 años algo que se conoce como la partícula de Higgs. Eh, y bueno. Eh, es un descubrimiento que tiene una trascendencia muy grande en términos del conocimiento del universo por parte del ser humano, pero que quizá pasa desapercibido por, por muchas personas, no solo el descubrimiento, sino la trascendencia del mismo. Y a mí me parece un poco injusto y triste, eh, en el sentido de que me quiero imaginar en los tiempos de Newton, todo el mundo sabe que Newton fue un gran científico, y que nuestra vida básicamente eh, se ha transformado Gracias a los conocimientos que él dio y los que se pudieron obtener gracias a esos. Sin embargo, me pongo a pensar cuánta de la gente que vivía en la época de Newton se dio cuenta de que durante su vida se hicieron esos descubrimientos que iban a cambiar el mundo y creo que era una parte insignificante de la población. Me daría tristeza que sucediera lo mismo ahora que estamos descubriendo cosas tan o más importantes que las que hizo Newton y que para la mayoría de las personas ni siquiera sea una noticia me gustaría compartirlo, me gustaría convencerlos, emocionarlos eh, demostrarles que estas cosas son muy, muy apasionadas y útiles y más o menos esa es, esa es la idea de la conferencia Mira en realidad, el, lo que tiene un impacto fuerte no es necesariamente un conocimiento en particular, sino es, el, es la forma en que se trabaja para hacer ciencia. El pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, el que no importe lo que piensen, sino cómo las ideas se llevan a cabo para ver si son eh, viables o no. Y cómo una mente abierta, es decir, una mente, una mente que esté dispuesta a aceptar que está equivocada eh, es algo muy útil para la sociedad. Entonces, Más que el conocimiento, estoy de acuerdo y estarás tú de acuerdo que muchos conocimientos específicos, por ejemplo, el entender la electricidad, tiene una repercusión inmediata en la vida de todas las personas. Pero no solo conocimiento, sino también la forma en que se trabaja en la ciencia es algo muy útil para cualquier estudiante, para cualquier persona.